Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo crear un proyecto simple de VIEW eh, utilizando la herramienta Vue CLI. Para eso vamos a ingresar a la página eh, CLI.VIEWJS.ORG En esta página vamos a ir a Get Started esta opción de Instant Prototyping y acá tenemos las dos líneas de comando que podemos utilizar yo en este caso voy a utilizar la de npm ya lo tengo instalado así que no lo voy a ejecutar pero ustedes van a copiar esa línea, la van a pegar en, la, en cualquier terminal y eh, van a esperar que se termine el procedimiento una vez que se instaló esta herramienta ViewCLI, fíjense que el parámetro "-g", lo instala globalmente eso quiere decir que en cualquier carpeta que nosotros estemos, vamos a generar una nueva, por ejemplo, makedir new view app. Vamos a ingresar, está vacía esta carpeta, el comando view serve lo que va a hacer es escuchar, bueno acá esperando que nuestro node sea mayor a 8, así que vamos a decirle node-version-manager-use-8 bien, perfecto en el comando view serve lo que va a hacer es escuchar y va a servir y va a buscar dentro de esta carpeta los archivos main.js, index.js, app.view o app.view en minúscula encontrando alguno de esos archivos los va a escuchar, los va a compilar y los va a montar en un servidor para que los podamos ejecutar o leer desde algún navegador web. Así que vamos a iniciar el Visual Code desde esta carpeta, con code punto. Vamos a cerrar. Y acá en esta carpeta, fíjense que está vacía, vamos a hacer un archivo nuevo que se llame, como les decía, view, eh, perdón, app punto view. En este caso vamos a iniciar con template, fíjense que acá yo ya tengo una extensión que me autocompleta. Los componentes de View, si bien esto no es un tutorial de View en sí, sino de cómo generar un proyecto, están eh, creados con una, un template que es la parte de la estructura en HTML, el, la lógica escrita en JavaScript y el estilo que está dado por cualquiera de los eh, lenguajes que nosotros elijamos. Bien, entonces vamos a hacer un div acá adentro y vamos a hacer un h1 que sea hola mundo. Bien, vamos a hacer ahora ViewServe desde esta carpeta, fíjense que ahora sí inicia el servidor y nos da una dirección para que podamos ejecutarlo. Vamos a copiar esto en nuestro navegador. Y efectivamente vemos que está funcionando. Eh, esta sería la forma más sencilla de iniciar un proyecto en Vue. Lo último que vamos a hacer para corroborar de que esto realmente está funcionando es hacer una interpolación. Vamos a hacer acá un eh, título, vamos a decirle. Vamos a declarar el eh, la función data que retorna un objeto, título, es igual a, eh, vamos a poner, nuevo título. Fíjense que ahí ya se refrescó. Y vamos a hacer un eh, data binding con un input también. Así que vamos a decirle que el modelo que va a bindear es el título. Entonces, si yo acá modifico, hola mundo, fíjense que se modifica la variable y esta variable, como está bindiada a esta etiqueta, se refresca automáticamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.